Hola, bienvenidos a Taller Residencia. Somos un taller polisémico. Experimentamos con diferentes técnicas y saberes como la serigrafía, el bordado, la confección y otras artes gráficas. Prevaleciendo en criterio pedagógico y territorial, buscamos difundir e intercambiar saberes y experiencias para la autonomía, autogestión, residencia individual y colectiva, como premisas para un mejor vivir, a través de ejercicios prácticos que permitan la construcción de memoria y el tejido social como habitantes del sur de la ciudad.